Y bien, regresamos con más de Morada Azul. Ahora, con esta entrevista tan importante que habíamos anunciado al inicio del programa, nos encontramos con el ingeniero Carlos Ramos, presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa y hablar de algo tan importante que es esta planta de litio. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre atento a, a cualquier consulta y a cualquier requerimiento. Bien, ingeniero, por favor, hablando de la planta de litio, ¿se tiene la fecha de cuándo va a ser inaugurada ya la planta? Por favor, si podemos hablar de un porcentaje de avance que ya se tenga en la construcción física y cuándo se estaría ya dando esta inauguración que todos los bolivianos estamos esperando. Bueno, sí, a la fecha estamos eh, con, superando el 84% de, de avance en la eh, construcción de la planta como tal. Eh, y bueno, estamos estimando concluir su construcción hasta noviembre y principios de diciembre de este año, para ya posteriormente iniciar con las pruebas eh, de, de puesta en marcha, no con todo lo que implica el arranque, eh, el arranque inicial y las, las, las, las pruebas de puesta en marcha. Por favor, ingeniero, si nos puede indicar eh, si Bolivia ya vende litio, se vende ya litio, si ¿Sí podemos tener esta información, y si podemos hacer una venta comparativa entre la gestión 2021 y 2022, por favor. Sí, estamos eh, nosotros eh, realizando ventas de, de, de la producción de nuestra planta piloto de carbonato de litio, esas ventas se hacen a, a, a medios internacionales, a proveedores o a consumidores internacionales y se hacen venta por subasta, es decir, eh, tenemos un precio base, el precio base internacional y aquella empresa que, que ofrezca mayor, el mayor precio para, esa, para ese producto es el que se adjudica. ¿no? Estamos nosotros eh, realizando la producción, eh, elevando la producción, con, con, optimizando las tantas etcétera y estamos haciendo un trabajo de elevar la producción el año pasado teníamos una producción de aproximadamente 450 toneladas este año queremos subir a 700 y las ventas lógicamente han sido se han se estocando y pues se sacan los unos, unos lotes a la venta y con esos dos lotes que se ofertan. Hablando de estas ventas generadas por Foro Ingeniero hasta el momento, ¿cuánto de ingreso de beneficio se tiene para los bolivianos ahora que tenemos esta planta piloto que usted nos indica y cuánto de beneficio tendrá esta planta industrializadora que ya va a estar en funcionamiento desde diciembre? Bueno, eh, a la fecha eh, ILB como, como ingreso por ventas tanto de carbonato de litio como de cloruro de potasio ya ha superado los 243 millones de bolivianos en ventas. no. Tenemos eh, producto estocado que en esta semana también se va a poner en venta al mercado y para este año queremos alcanzar los 500 millones de bolivianos en ventas. no. En 2021 se ha alcanzado un récord de 192 millones de bolivianos por venta de los productos y a 2022 queremos alcanzar 500 millones, aunque la meta inicial propuesta era de eh, 350 millones de bolivianos, pero estamos avanzando de manera responsable y queremos eh, superar esa expectativa inicial. Ahora, ingeniero, se ha firmado recientemente una un contrato con la empresa Carlos Caballero para proveer agua a la nueva planta de carbonato de litio. No sé si nos podría brindar más detalles de qué trata este contrato, cuáles son los beneficios, por favor. Sí, la planta de, de carbonato de litio requiere varios insumos para su operación, ¿no? para que funcione. Requiere este gas, requiere CO2, requiere eh, eh, carbonato de sodio, requiere agua especial, un agua para uso industrial que tiene niveles de conductividad muy específicas, tiene niveles de... Eh, unas características técnicas del agua muy muy especiales para la producción del carbonato de litio y es por eso que eh, se ha lanzado la convocatoria, la licitación pública internacional para la construcción de esta planta específicamente de, que va a poder alimentar de agua eh, especial a la planta de litio por una parte y también va a alimentar de agua de procesos a la planta de cloruro de potasio entonces eh, debido a esto eso Es una planta muy especial que hace reciclaje del agua, que hace recirculación del agua, minimizando la pérdida de la misma, eh, el agua que ya ha sido utilizada por el proceso, se la vuelve a reyectar, se la vuelve a tratar otra vez para que vuelva a inyectarse el proceso. Entonces, se los volúmenes y ese es un aspecto muy importante para minimizar el consumo. Ahora, eh, bueno pues ingeniero, este programa es de medio ambiente, ¿cuál es el... Eh detalle o este trabajo en favor del medio ambiente también que la planta de litio va a poder generar para nuestra madre tierra eh, ¿cuáles son los beneficios medioambientales que quizás podría tener esta planta? Bueno, sí, en realidad eh, todos los, los insumos todos los elementos que van a ser usados están siendo bajo, controlados bajo la norma 1333 ¿no? de esa manera es que se está eh, verificando de que eh, los consumos de los pozos de agua, ¿no? es, es agua subterránea la que se va a usar, no supere, o sea, por norma sabemos que se puede usar hasta máximo un 20% de un caudal de, de un río, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar menos del 4% de, lo que, eh, de esa agua subterránea que tenemos en, en la región. Entonces, estamos muy por debajo de lo permitido por la norma, estamos muy por debajo de los consumos que, que, que está permitido por ley. Pero de igual manera estamos nosotros eh, recirculando, reciclando todas esas aguas para evitar que exista algún, algún tipo de desperdicio. No queremos optimizar ese, ese uso del agua. Este es un detalle muy importante, sin duda, ingeniero, sobre todo para nuestra madre Tierra y el compromiso que el gobierno nacional tiene también con todos estos trabajos para reducir, obviamente, los efectos del cambio climático. Ahora, hablando sobre el tema de yacimientos de litio boliviano, ¿cuáles son los productos que producen los yacimientos? Bueno, en, este, en primera instancia, el primer producto que, ha estado siendo, que se está produciendo en mayor volumen es el cloruro de potasio. ¿no? Es un fertilizante que se usa bastante para el agro, para eh, mejorar eh, el rendimiento de los, de los campos, cloruro de potasio que es vendido a la industria nacional, que es comercializado también al exterior, Brasil y Chile son consumidores nuestros. Y eso nos ayuda a nosotros a mejorar la producción eh, alimentaria para, para eh, garantizar la producción alimentaria y la seguridad alimentaria de nuestro país. ¿no? De igual manera, se es está se va a proveer este cloruro de potasio como una parte del fertilizante NPK que va a ser producido en, eh, que va a ser producido en Cochabamba. Entonces nosotros vamos a poder eh, proveer de NPK eh, hacia, eh, a Cochabamba en todo caso y poder eh, la planta de urea y amoníaco es la que va a proveer de, eh, de nitrógeno con la urea fundamentalmente, y el fósforo que se, va, que se produce local, o sea, tiene un yacimiento de fósforo en Cochabamba. Entonces, de tal manera que ILB va a proveer eh, cloruro de potasio, o sea, el potasio. IPFB eh, por su planta de urea, va a producir nitrógeno, y este, eh, el fósforo va a, producir, va a ser producido en Cochabamba, de manera que podamos tener un, un fertilizante universal como el CNPK, ¿no? que se está, está siendo usado, que se usa en todas las plantaciones. Hablando ahora, ingeniero, de los mercados que tenemos, ¿cuáles son estos mercados eh, principales de exportación de litio y obviamente también del cloruro de potasio? Bueno, el, el, el mercado primario es, es Bolivia, el mercado interno, ¿no? Ese es el primer mercado al que, podemos, al que nosotros accedemos, al que nosotros proveemos el, el, el, el fertilizante un segundo mercado muy importante es Brasil justamente la parte de la Amazonía donde existen grandes plantaciones y a ellos se les vende otra, otro, otro volumen según, según se requiera y eh, otros eh, proveedores compradores potenciales son Chile es Chile y Perú, entonces en estas últimas eh, ventas se, también se ha provisto de, de cloruro de potasio a Perú ¿no? respecto al litio eh, los principales compradores que están siendo empresas rusas, empresas eh, chinas, que son los mayores consumidores de carbonato de litio a nivel mundial. ¿no? Bien, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad y darnos estos detalles que son tan importantes, sobre todo esta planta, que sin duda todos los bolivianos estamos esperando porque la industrialización es un paso más que vamos a dar como país y como desarrollo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre atentos a, a sus convocatorias, siempre prestos para informar, eh, decir a la población boliviana de que estamos avanzando de manera firme en la industrialización de litio, estamos haciendo un trabajo serio y responsable porque queremos alcanzar los objetivos planificados para este año, para el 2023, para el 2024 y tener ya producto industrializado en mucho mayor volumen de producción en el 2025. Vamos a iniciar el 2023 con producción industrial de carbonato de litio, pero esos volúmenes deben, deben elevarse y eso está es una proyección para el 2025. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el presidente ejecutivo de Yacimientos de Lite boliviano, el ingeniero Carlos Ramos. Bien, y seguimos hablando de este tema que es tan importante que es el litio y que lo estamos tocando en este programa, sobre todo de la industrialización. Un paso más, como lo mencionábamos, que vamos a dar como bolivianos.